De otro río Alimentando al monstruo de la rabia Tu enemigo Que viene a tu país a profanar Yo soy el hombre más rico del mundo, así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, que tengo de frontera una canción.